Bueno, pues esto es todo por ahora, que no es poco. Eh, en este segundo módulo hemos ampliado bastante nuestras habilidades con Scratch. Hemos aprendido pues, eh, cómo son las técnicas de movimiento básicas, hemos aprendido cómo funciona el lápiz a la hora de dibujar figuras geométricas, hemos trabajado todo el apartado de música y de sonido, eh, con cierto grado de complejidad, y hemos aprendido cómo funcionan las listas, las variables y las preguntas, lo cual dan, eh, pues un abanico más amplio de posibilidades y ahora sí que podemos empezar a realizar aplicaciones realmente pues, complejas o interesantes. Espero que todas las dudas, cuestiones, preguntas o cosas que se os puedan ocurrir no, no tardéis nada en consultarlas en el foro, ya sea con nosotros o con otros alumnos y desarrolléis vuestras propias capacidades.